Estimados televidentes de Avia y Alamundo, sean bienvenidos a nuestro especial de fin de semana, en esta ocasión con un invitado de honor. Es un placer para mí y también para todo nuestro equipo presentarles a Mamut El Alwani, embajador del Estado de Palestina en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y por qué le hemos invitado? Porque vamos a tener en nuestra emisión la presentación del de ya histórico documental Gaza de los realizadores españoles Carlos Bober y Julio Pérez, que acaba de ser galardonado con el más importante eh, reconocimiento de la cinematografía española, el premio Goya. Muy buenas noches. Muy buenas muy, noches. Un placer tenerlo nuevamente con nosotros en Mundo y se impone una primera pregunta. ¿Qué importancia, qué significación tiene para el pueblo palestino? que un documental realizado por dos productores españoles haya obtenido este altísimo reconocimiento. Ante todo que realizar un <coughs> cineastas europeos realizan un documental sobre Gaza donde se ve claramente, bien claramente, la violación de los derechos humanos del pueblo palestino a mano del ejército ocupante de Israel y su aliado Estados Unidos, donde se cantan... ...y el día y noche por los derechos humanos y allí la violan directamente, es un hecho muy significativo en la historia palestina. ¿Por qué razón? Nuestro pueblo siempre ha sentido muchas, en muchas ocasiones que está solo en esta trenchera. Pero estos actos, estos trabajos eh, que realizan cineastas extranjeros, principalmente europeos, dan un mensaje bien claramente a nuestro pueblo que el pueblo palestino no está solo, sino el pueblo palestino tiene muchos aliados en este mundo y lo que está haciendo que es una solidaridad con el derecho internacional, con la causa justa de nuestro pueblo y también a la vez es un mensaje al pueblo israelí. ¿Para qué? Para que digan al pueblo israelí que su gobierno está violando en vuestros nombres los derechos humanos, está sacrificando el nombre del pueblo de Israel. Es hora que hoy día que reacciona este pueblo israelí y ya pronto que tienen las elecciones en abril que voten hacia la paz, hacia la pacificación y no votan a unos gobiernos tan radicales como el gobierno de Netanyahu y su extrema derecha. Eh, Mamut, el documental Gaza recoge de una manera bien desgarradora, fuerte, pero muy vívida los sufrimientos y la muerte, porque es la muerte que sufrieron muchos gazatíes, muchos palestinos de, que residían en esa estrecha franja costera de Gaza tras la invasión y los ataques, los bombardeos sionistas israelíes en el año 2014 y las graves consecuencias que tuvieron que vivir después durante los siguientes años. Pero aún así es importante ver... Eh, este documental, sobre todo, y usted me dirá sí o no, porque fue tremendamente perseguido, se trató de censurar, de bloquear y aún así ha obtenido este premio. ¿Qué le parece este razonamiento? Ante todo, entonces, un gran saludo a estos dos cineastas que han enfrentado todo el budorío en España de la censura de parte de muchas partes y muchas eh, fuentes incluso parte política políticos de la efectivamente efectivamente y entonces han tratado de no masacrar la realidad del el estado de Israel porque este, este, realmente, este documental de, totalmente descubre la cara verdadera del asesino del Ejército israelí contra la población palestina pero a pesar de todo esto, los académicos españoles estaban en la primera trinchera en defender los derechos humanos y han votado a favor de este documental, de los mejores documentales que se presentaron para el premio Goya 2019, que merece su, este trabajo, este esfuerzo y ganar este premio. Saludos a estos académicos españoles que han enfrentado toda la derecha en España para poner bien claramente cada cosa en su, en su lugar. Mamut, este documental Gaza de los realizadores españoles Carlos Bover y Julio Pérez, por cierto, uno es mallorquín y el otro es extremeño, eh, ha resultado ser una prueba del de sufrimiento, una prueba vívida, desgarradora de lo que tuvo que sufrir ese pueblo gazatí, ese pueblo palestino que vive atrapado prácticamente en la cárcel al aire libre más grande del mundo, la cárcel más grande del siglo XXI tras la invasión y los fuertes bombardeos israelíes en el año 2014. A pesar de lo desgarradoras que son las imágenes de este documental, es necesario verlas por todo esto que usted nos ha dicho y también para mostrarle al mundo en qué situación sigue viviendo el pueblo palestino después de casi 70 años, más de 70 años. Que fueron despojados de sus tierras ancestrales y que siguen sufriendo las barbaridades, la criminalidad del sionismo israelí. Y es por eso que considero que eh, era menester traerlo a nuestro programa, a este especial de fin de semana de Aviala Mundo, mostrárselo a nuestra teleaudiencia y de paso reconocer también, como usted lo ha hecho, tanto a los realizadores Carlos Ober y Julio Pérez como a los integrantes de esa Academia Cinematográfica Española que no se dejaron en ningún momento eh, presionar ni amedrentar por la censura, el bloqueo y las agresiones verbales que incluso llegaron a sufrir porque se sabía que era la mejor obra documental y que iba a estar como favorita, como finalmente resultó, para obtener el más importante galardón de la cinematografía española en los premios Goya el documental Gaza. Es por eso que queremos ya dejarle a disposición de nuestra teleaudiencia esta obra de los realizadores españoles Carlos Gómez y Julio Pérez y a usted nuevamente agradecerle su presencia en nuestro programa de Allá al Mundo y como siempre un placer tenerlo e invitarlo en próximas ocasiones para que de primera mano nuestra teleaudiencia conozca elementos y sobre todo de un palestino patriota que ha vivido en primera de, de cerca, de primera mano, los sufrimientos de su pueblo y la lucha que sigue adelante el pueblo palestino por lograr su definitivo reconocimiento como Estado soberano e independiente. Un gran saludo a vuestra emisora televisión y un gran saludo a vuestro público. Muy Le agradezco. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches y les dejo con el documental Gaza, Premio Goya de la Cinematografía Española. se llama estoy haciendo el se llama es أول الشتاء زرعتها أجوا اليهود رشوها بالطيران انحرقت ورديت زرعتها ثاني ورديت زرعتها ثاني واللي بخربوه اليهود بنزرع فيه احنا راك الجبات كمان بيجن هنا بأسر بصير يطخوا علينا وإحنا بنزرع وبعد وقال بطخوا علينا بنشرد على الدار بنروع على الدور للمتعلي كيف لعنا قربين على المنطقة الحدودية هنا وبتيجي الدبابه بعد وقال بتوقفان فان كمان أخرى وإيش بدي ساوي الواحد ورغم هيك حنظلنا حنضلنا شغالين في الارض انه حرام نتركها فاضيه هم اليهود معنيين انه نتركها فاضي وتضلها فاضيه لهم طلع هذا ضربوه بالطياره هذا السقف فوق هذا ها القديف هذا قديف عند اليهود هذا هذا قديف من عند اليهود شايف شايف في مكتوب عليها ها ها مكتوب عليها مدن اسرائيل شايف شايف شايف احنا مخربين احنا مزارعين احنا احنا مخربين الدمار طلع الدمار طلع طلع طلع هذا الدبابة هاي <تصفيق> كل جاف والله قوة هاي هذا دبابة وانا كي البوابة تبعتهم بطلع بمشي مع الشريط هذا بطلع جوه في الارض عنا هانا وبصيروا يجرفوا هانا ما <تصفيق> <تصفيق> خاف بالخوف موت من الخوف الولاد بصير معهم رعب الولاد ضلوا وصيحوا في الولاد يابا اليهود اجهوا اليهود اليهود بصيروا ضخوا علينا الكل بخاف. الكل برتعب رعب <تصفيق> زي بقى اطفال العالم اننا نعيش احنا كمان اولادك كمان بده يعيشوا من حقهم انهم يعيشوا مش يضلهم عايشين في رعب وفي خوف وفي طخ وصواريخ والطيران والدب ودب مش عيش هذه مش حياه هذه نشتغل ما نستغنى عن الدار يعني دارك وينك تروح فيها يعني, يعني انت تشرها لليهود ونرحل يعني وين نرحل أرض قاعدين فيها وحنا قاعدين فيها. وين نروح؟ when they make the blockade, when they blockade everything, they make the terrorist, not us. We cannot now go to the university, there is no money. We cannot build the houses. We don't have anything to scare, you know? We're in the street, okay? For what we we, we scare? You scare if you're rich, if you have lot, if you have money in the bank. We don't have anything. It's mean we can do anything. We can do anything. يا كان فكان السادم، كان يرشق عليه مباشر هذا الجديد كان البركسة والله دلبي. والله، لما عصيت على الصبر وجهته تجري فيه. قلت بعوض الله فيك يا غدي من يما كنا قاعدين هانا والله وإحنا بنفطر بعد ما فطرنا ما فطرنا لو اللي جاينا بدو علينا على الشباك لكن والله ما بنعرفوا مين إحنا كنا داخل البيت لو بقولنا اطلع والله ما نضلكوا كهانا. ذهبنا حالنا صار قذف علينا من الطيارات الطيارات تضرب الصواريخ تضرب القذائف تضرب من الرصاص ال... الالصاف علينا من جميع الأماكن يرسكو فينا وإحنا صامدين بطلع بقول يا أما وين قالوا ابنك مصاو بالصدق ب بأ الله ما شفته أزينا نطلع اتبطل هيك قلت بقول يا أما وبنتضاي لما يا خرابيت يا أما يا غدير رح تجرل لبنتي مسكت ساكت كرياشة بنتي ما قدرتش أحمل بنتي القبابي كانت على الأسفلت مش بعيدة عني حركة بيجي فيش خمسين متر عني لو باتلة لو بس دابعت عن نفسها انت لا ترد ولا تصدي مع انك شلل تخنف عنك في العقل مع انك شلل دماغي عينك لا بتتكلم ولا ترشي ماشي بطيء لا تقاتلتك ولا تشوف طب هي كفاية وانت قاعد عكوسيك لما شفت انت لما شفتك بشخصية هذه و متحايل تبهر وجهك انت قاعد على كرسيكي عليها زي ثلتي طلقه جبيبها لما قالت طايلقه طرات القلب اللي يقتلوا على قلبه البعيد طلقه طرات قلبه قلت قطعه منها على الأرض والجزء اللي تحتان هذا كله هيته وين هي ال... وين, ال... وين ال... و... انتم انسانيه هذولا وين الانسانيه قلت زي هذه بمضت عليكي تنطق كلمه يما بعد 17 سنة وين الشعور تاعكم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وأنا عهدت بعهد الله قولوا للعالم كله ان كل الشهداء ان قتلوا بدم بارد يما يا روحي يما الله يسهل عليكي You remember you saw in the movies some of the news, women and children running, running from the war. It's in that area. You see that stairs there? There was a woman laying there too, old woman, and she was killed. These houses cannot live, people can't live in it. It's unsafe. What war? Nobody wants war, but if the people here are forced to go to war, they will force forced to defend themselves. Sure. It is natural for a Palestinians to defend themselves. Sure. It's, it's a all a right. humanity. This sure. is our right. It's a right. I mean, I, I cannot just sit there, sawing you destroying my homes, yes. and the United Nations come and feeds me and say, it's so, okay, take rice and sugar and all this. Yes. No anymore. I don't want sugar. Yes, I want yes. you to stop that aggression. Aluminium. Aluminium. What is she? What is she? is is This is a child that he, I'm, I'm, I'm speechless, and his name is Suhaib, he's two and a half years old. Uh, he was brought out from the rebels, inside from the building, after removing all the debris, This child was underneath all this heavy concrete, still breathing, uh, and we are right now trying to bring him back uh, to his senses so he can feel but he as you can hear him, he still feels the pain. he can he can he Is, is he in um, the uh... or? Yeah, that's right. Yeah, yeah, yeah. Look okay. at me, mom. Look at me here. look at me. I mean, I mean, uh, uh... He is a victim and the whole world should be responsible for such a child. Uh, the hospital is trying to bring life and mercy to those people who live in Gaza after the war. What is the crime that the child did? for him to live that way. There's no crime for him, just for being a Palestinian.